Como lo habíamos anunciado a un inicio, estaremos informando acerca de las actividades las cuales se están desarrollando durante este mes de octubre, por el mes del murciélago. Ya habíamos revisado algunos de estos datos, hemos conocido cuántas especies existen, no solamente en nuestro país, en todo el territorio nacional, también fuera de nuestras fronteras. Hemos conocido la etapa de migración porque migran entre varios aspectos. A continuación, seguiremos conociendo un poco más acerca de estas diferentes especies, pero en esta ocasión, especies tan solo que habitan en nuestro país. Para ello quiero presentar a Ibeliz Manríquez, coordinadora departamental del Programa de Conservación de Murciélagos de Bolivia y también quiero presentar a Alejandra Huanca, quien es eh, miembro del Programa de Conservación de Murciélagos de Bolivia. ¿Cómo están? Buenas noches a estás? las dos. Bienvenidas. Eh, bueno, nosotros somos lo que es el PSMB, un ¿no? programa de conservación de murciélagos en Bolivia. Eh, nosotros trabajamos en cuanto a actividades eh, afines a, edu a educación con lo que es el Museo Nacional de Historia Natural, que queda ubicada en lo que es en 26 de Cota Cota. Eh, nosotros manejamos ya sean talleres de, con los niños, eh, también manejamos con lo que son estos, son los... ¿Qué tipo de eso? talleres? Eh, talleres sobre la diversidad de los murciélagos, o sea, quitar esa percepción que se tiene, ¿no? De que de que todos te hacen daño, qué sé yo. De que son malos, de que de te que son muerden, malos, sí. lo que se dice, ¿no? Sí. La idea es desmitificar ¿no? y desde ya hace bastante tiempo trabajamos con el museo. Hemos representado un cuento que se llama Horacio, eh, con el fin de recalcar la importancia que tienen los murciélagos para nosotros. Eh, además que tuvimos un concurso de arte para integrar a toda la sociedad. El concurso se llamaba eh, Murciélagos esencia del ecosistema, del cual han participado 10 a 12 personas y hemos tenido bastantes trabajos y han sido muy, muy buenos porque representaban eh, de diferente manera eh, el amor, quizás la pasión hacia los murciélagos. Y de, de estos participantes que tuvimos fueron de ingeniería, de turismo, de física. Entonces, como PSBB nos encargamos de hacer conservación eh, a través de charlas Dar a conocer y que la gente se involucre ¿no? Y que se quite además el mito ¿no? De que los murciélagos son malos Porque muchas veces eh, O en alguna ocasión ¿no? Si es que hemos viajado En algún momento hemos llegado a presenciar ¿no? Algún murciélago Y tenemos esa reacción ¿no? Uy, sí. Nos va a hacer algo O es malo, pero no, no es cierto Ellos no molestan además No, es como cualquier otro animal ¿no? Si vas a molestarlo va a reaccionar, nosotros también como seres humanos. Entonces, eso no significa que no vayan a reaccionar. Entonces, siempre con cautela y precaución cuando se tiene a un animal silvestre ¿no? cerca. ¿En Bolivia son más de 100 especies de murciélagos que encontramos? Sí, en Bolivia eh, tenemos aproximadamente 132 a 133 especies de murciélagos. ¿Cuáles Solo son las más comunes? Eh, Tal ah. vez Belén nos va a ayudar. Eh. Entre las más comunes eh, podemos tener a los que son los molócidos, los de la familia de los molócidos, de los hilos tomados. ¿no? Los de los molócidos eh, son bien característicos ¿no? porque estos presentan una cola que es en la parte del uropatagio y por eso no la gente dice que son ratones con alas. Pero sin embargo, no, no son, Ay, son estos lindos. Son súper son lindos, <risa> son estos individuos así. Y la mayoría, un 70% del número de especies que se tiene son insectívoras. O sea, la mayoría se alimenta de insectos. También tienen otro, otro tipo de dietas, ya sean frutas, néctar, ¿no? Otros que igual son muy peculiares y particulares son los de la familia de los... Eh, em, embers, eh, perdón. Eh, en, en Ballonúride, estos presentan unos sacos salares donde estos reservan una sustancia, digamos, para impresionar a lo que es la hembra. Ah, para pues conquistarla. Que, para conquistarla. Ahora, de todas estas especies, de estas 137 especies, ¿hay alguna que esté en peligro de extinción, que ya no hayan tantos ejemplares? Sí, existe un murciélago eh, que se llama loncorina aurita o también, eh, bueno, llamado como murciélago nariz de espada. Esto por el hecho de que la nariz es bastante larga que puede llegar a medir hasta el tamaño de su oreja, ¿no? Y este murciélago se encuentra en San Matías, en Santa Cruz. Este que tenemos en este momento en pantalla, estamos en pantalla dividida, es un murciélago también, ¿qué especie es? Sí, este murciélago pertenece a la familia de los molócidos. La característica principal es que tiene una cola y que cuando lo ven en el piso eh, parece un ratón. Y es Exacto. por eso que les dicen murciélago, eh, bueno, ratas voladoras. Uh -huh. Pero en realidad son murciélagos. Y solo por el hecho de tener esa colita. ¿Y este está en peligro de extinción también? Eh, no. En específico, esta especie no. Ahora... Eh... Estábamos hablando detrás de cámaras, el voluntariado, ¿no? Eh, pertenecer, ser miembro del programa de murciélagos. Pero no es solamente realizar este tipo de talleres con los niños, donde también se debe aprender a concientizar no solamente el trabajo que realizan ustedes como expertos para conservar estas diferentes especies, también como ciudadanos involucrarnos. ¿no? Un poco en estas especies ¿De qué manera como ciudadanos podemos ayudar a este tipo de trabajo? Y lo que muchas personas eh, no piensan o no se lo han imaginado Es que en algún momento han llegado a rescatar murciélagos Sí, ha habido un caso, ¿no? Eh, que se ha rescatado un número de 47 aproximadamente individuos De lo que es de la Feria 16 de Julio, ¿no? Estos, o sea, los vendían por lo que es su sangre. Decían que esto hacía bien a lo que es la enfermedad de la epilepsia, si no me equivoco. Entonces vendían lo que es su sangre, ¿no? Los han rescatado en cajas. O sea, como son, había entre individuos pequeños, grandes, habían individuos que estaban dando de lactar a sus crías y estaban encerrados en una caja. Entonces se los han rescatado. Eh, un número sí estaba muerto, ¿no? Había 20 más o menos estaban vivos, pero por el estrés de estar encerrados en un solo lugar, han ido igual muriendo. Sin embargo, ha habido siete individuos exactamente que han, han sobrevivido y estos se encuentran, ya o sea están en el refugio de lo que es senda verde. ¿Cómo podemos colaborar como ciudadanos a, a cuidar estas especies? Bueno, para empezar, eh, informándonos, conocer, eh, pueden visitar lo que es el Museo Nacional de Historia Natural, ya que ahí tenemos una cueva que, ya, que se llama la Cueva de los, de los Murciélagos y ahí tenemos bastante información eh, acerca de ellos. La idea es recalcar eh, la importancia que tienen para nosotros como controladores de plagas, un ejemplo, y y también mostrar lo que son la diversidad de murciélagos que existen, tanto en tamaño, formas, colores, porque no todos los murciélagos presentan colores oscuros, sino hay un murciélago que es de color blanco y tiene la nariz amarilla junto con las orejas. Y este murciélago es el más atractivo para cualquiera, el más llamativo, porque claro, consideras es que color. es negro, ¿no? Exacto. Entonces, eh, este murciélago, por ejemplo, se alimenta de insectos y ¿cómo nos beneficia? Es controlando eh, plagas de insectos, las enfermedades de chagas, el dengue, ya que un murciélago en una hora puede consumir entre 600 a 1300 insectos por hora. Se cumplen funciones que muchas veces no, no las sabíamos, ¿no? No, no sabíamos específicamente cuáles eran estas funciones en beneficio de... Muchísimas gracias, les agradezco a ambas por habernos acompañado nuevamente, por desglosar un poco más acerca del tema de los murciélagos, las actividades que se están cumpliendo este mes de octubre por el mes de los murciélagos, conociendo las diferentes especies. Nosotros como ciudadanos también, cómo podremos colaborar a que no se eh, pierdan estas especies, ya que muchas de ellas también están en peligro de extinción y hemos conocido que los murciélagos también son rescatados. Felicito a ambas sí. por esta labor que realizan, muchísimo éxito y las estaremos esperando en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Permítanos hacer una pausa, ya volvemos.